Hola, chicos y bienvenidos a un nuevo video Sean bienvenidos Y hoy lo que vamos a hacer va a ser ir a la mina La mina está aquí Así que bueno El número de eje 1 Aquí hay carbón Así que bueno Hoy otra vez estamos en The Wild West Un tren está siendo robado Yo voy a ganar dinero minando Porque si robo me pueden arrestar Y en vez de ganar dinero lo pierdo Y yo quiero ganar No queda algo vamos. vamos a seguir por aquí Y cuando ya haya unos cuantos, vamos a ver. Ok, chicos, nuestro inventario ya está lleno, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir a por. a por el dinero. Vamos a venir por aquí. Por aquí está la salida. Aquí, bueno... Es aquí. ¿Qué hace ahí alguien volando? No sé. Bueno. Y es aquí vender botín y nos dan 450. y con mil cincuenta y seis dólares vamos a comprar un arma. No lo tiene ropa, ¿no? Pues aquí al parecer no es aquí, así que aquí Vamos a comprar y aquí tenemos... ¿Eh? Aquí tenemos... Bueno, pues recuerden que tienen que suscribirse. No es una orden, pero me ayuda a crecer este es el canal, a que vaya más rápido y suscribiros. Ah, bueno, que ya lo he dicho. Y eh, darle like, así sabré que os ha gustado. Darle a la campanita. Para ver cómo suena... Ding, ding, ding, ding! Bueno. Y hasta la próxima. Bye, bye.